En Galvato sabemos que tras cada coche que llega a nuestros centros hay una gran historia. Es por eso que hoy te contamos la historia de Vexi. Es un coche muy divertido desde el año 81 y lo tiene mi familia desde cuando yo tenía más o menos 8 años, 7, 8 años. Lo compró mi mamá de un pescador de Génova. <risa> Originariamente era de color verde militar, que era el color originario de, de esos coches y nada y en familia pues cuando llegó la familia pues mi papá lo pintó de rojo y desde entonces ha quedado mi familia y cuando pues yo me he mudado a España mi mamá me ha guardado el coche hasta ahora hasta que luego me lo ha regalado y nada y seguimos disfrutando de él y porque es un coche muy divertido y muy alegre muy fresco claro. Mi mamá lo bautizó, bueno, con mi mamá elegimos Betsy. Entonces, la verdad es que siempre se ha quedado en la familia Betsy. Pues vas con Betsy, y sí, voy a coger Betsy, ahí la tengo que llevar a no sé qué, ahí se, se ha deshinchado una rueda, y Betsy, ¿qué le pasa? Siempre así. Ya es una persona ya, más de la familia, sí, es un ¿no? mío como si fuera más un más perro. Sí. <ríe> como si tuviéramos un perro, pues no es mi coche. <ríe> eh, bueno, es un, es un coche muy fácil de limpiar, eh, manual. <ríe> en el sentido de que no lo puedes meter en un lavado de coches normal con rulos que claramente si pues, está todo tapado con las ventanas y tal pues no están cerradas herméticamente entonces te va a entrar todo y es toda lona muy, muy fina, estela entonces en invierno pues yo lo limpio manual lo lucido y tal y con las tiradores y tal y en verano eh, aprovecho del verano entonces quito todas las ventanas el techo ya se lo se lo dejo por por el tema del sol sobre todo aquí en Mallorca y lo meto en el lavado de coches y con la con la manguera el jabón y, y lo relleno de agua básicamente <risa> y bueno este coche también tiene agujeritos en el suelo que así el desagüe es muy es muy fácil así que no hay ningún problema <risa> no hay ningún problema y así es mi limpieza anual estival No, tendrán, bueno, pobrecito, se lo he traído muy sucio, porque vamos si está en el garaje, aquí cuando llueve en Mallorca, llueve arena y es tremendo, así que también resiente y nada, seguramente me la van cuidado muy bien y estoy, estoy segura que será impecable. Bueno chicos, os, de, os he dejado mis llaves, os dejo meti vuestras manos, cuidármela muy bien, que es un miembro de la familia y os la he dejado con toda la confianza.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 ¡Muchas gracias. Super. Sí. otro. Sí. es una mandado genial. de Pues bueno, la verdad que el coche llegó muy sucio, tremendamente sucio, pero bueno, aparte que me puedo casi reflejar en él, pues ha sido un tratamiento me parece muy completo lo que me han contado los compañeros del de tratamiento de la lona y de la parte exterior también, que se puede hacer un anti, un anti rasguños y tal, me ha parecido muy completo y la verdad que es un coche a ver abierto, que, que parece fácil de limpiar, pero tiene muchos recovecos y mucha historia y me parece que han hecho un buenísimo trabajo. I'm yeah.